Y ahora que has dicho lo del sodio, eh, Fran, algo que bueno que yo creo que Raúl también compartirá conmigo el exceso de sodio que se estaba viendo recientemente en las dietas. Es una dietas pasada. Actuales. Una pasada. Tío. Es decir, el hecho de meter ya directamente dos, tres. Esto, esto cuatro, lo hablé fran, con Raúl. Sodio, hablé con Raúl también. Lo del entreno es que esa sobrecarga de sodio también genera sobrecarga sobre el riñón. De hecho, una de las cosas que yo hago muchas veces es bajarles el sodio, bajarles las proteínas, les quito suplementación. Eh, les quito la creatina, aunque sea segura, pero se la quito por, por lo que has comentado sí, tú, al final sí, es un daño, sí, sí. cierto sí. daño acumulado, le quitas los aminoácidos le bajas eh, la proteína y le pones proteína vegetal que al final genera mmm, menos daño directo sobre el riñón eh, le quitas el batido de proteína le quitas cuatro cosas y cuando te has dado cuenta se sí. ha mejorado, en cuanto a suplementación le pones el astrágalo, extracto de corteza de pino semilla de uva, el telmisartán, tal y cual y enseguida se recuperan y sobre todo ¿Qué opinas tú de la, del miedo que tienen muchos culturistas a bajar la proteína y perder rendimiento? Cuando, o, por ejemplo, quitar la creatina y perder rendimiento o los aminoácidos cuando realmente estás con mucho anabólico. Es decir, es que a mí me parece irrisorio. Es decir, es que no vas a perder, te siguen evolucionando igual. ¿Tú, sí, sí, ¿tú qué sí, opinas sí. en ese sentido, Raúl, en lo que ves? En, mira, en eh, mira, es que esto lo hablamos muchas veces. La, las redes sociales hacen, hacen mucho daño en esto, ¿no? Eh, antes de darte mi, mi opinión sobre la proteína, eh, hablando del sodio, yo soy hipertenso, hace montones montones de años, que también con esa. Eh, todos en principio quisimos buscar termisartán, porque aparte eh, es un, un hipotensivo con muchos efectos beneficiosos en la resistencia a la insulina, en el colesterol, los triglicéridos, pero que después eh, eh, yo estuve, yo he pasado por varios médicos y cada médico me ha cambiado termisartán. No, en este caso, eh, manodipino, porque igualmente, igual que los ICGLT2, eh, ayuda a hipertrofiar la, la, la, la no sé, arteriola la referente, quita presión en el riñón y en medio para el corazón. He ido a otro médico y me han dicho, no, manodipino no, aplodipino, que es mucho mejor, porque va y, o sea, me han dicho, no, eh, la medicación tómatela por la mañana. Eh, y yo a un, un catedrático médico catedrático, que, que me noche. costó una pasta y me dijo vamos esos médicos no están actualizados todo se toma por la noche todo se toma por la noche Entonces, que, que, que al final que todo, es todo es muy complejo no y hablando del sodio te encuentras el, la importancia del sodio la importancia del sodio la importancia del sodio veo muchas veces mmm, mentira que el sodio no tiene nada que ver con la con la hipertensión si es verdad que lo, los niveles con insulina y sodio repercuten más negativamente eh, que el sodio aislado, eh, pero claro, yo soy hipertenso y yo voy a la práctica y digo, yo si aumento la sal en mi, en mi comida, yo la presión arterial se me sube. Sí, es Entonces, evidente. Es que eh, hay que tener mucho cuidado con, la, con las redes sociales, ¿vale? En ese, en ese aspecto. Y es que hacen muchísimo daño en ese, en ese aspecto porque ver sus realidad es que no tienen nada nada que ver. Y yo, y muchas veces, y muchos eh, influencers, que al final todos somos un poco influencers, me, me gusta, o sea, al final capto de que me gustaría preguntarle ¿tú eres hipertenso? ¿O todo, todo te basas en la en la evidencia? Prácticamente Entonces, joder, es que muchas veces hay, hay muchas... Mira, un, ejem no... un, ejemplo, un ejemplo práctico, perdón que te corte Raúl, eh, la gran mayoría de los, de los ingresos que he tenido yo por crisis hipertensivas y por insuficiencias cardíacas, que al final están muy relacionados con, con la ingesta de sodio, se daban los lunes. Y tú dirás, ¿los lunes? ¿Por qué? Pues Porque el domingo o el sábado se habían puesto hasta arriba de, de alimentos fuera de casa, que generalmente fuera de casa, pues más salsas, más sal, se cocina todo, pues evidentemente para que esté más, más sabroso. Y estos, estos pacientes se descontrolaban ahí, en esos días. La gran mayoría de los inesos los veía los lunes. Yo decía, ¿los lunes por qué? Y claro, luego me preguntabas y casi siempre, no, es que he comido paella en casa de mi primo, no, claro, es que he ido tío. al bar… No, es que la falla no sé qué. No, es que... Por, eso, por, lo, que, por lo que decías tú, Raúl, de que, que si tú ves que aumentas el sodio, te aumenta la tensión. Con lo cual, al final, es algo que es evidente que hay una relación directa. O sea, Totalmente. Por, por, que Yo que se, tengo... por mucho que se quiera negar, hay una relación Yo directa. tengo, Andreu, eh, muchos clientes que, bueno, cuando los tengo en etapa de definición, que no usan química, ¿eh? eh los tengo en una dieta más restrictiva y demás. Y siempre les digo, últimamente les estoy diciendo eso, que controlen un poquito el sodio, que tampoco eh, se obsesionen con beber 5 litros de agua y que traten de cumplir la dieta lo mejor posible, ¿no? Y cuando llega el lunes, me vienen embotijados con un rebote de la leche y es precisamente porque, claro, el metabolismo, ten en cuenta que cuando se va adaptando a esa dieta eh, hipocalórica, a ese déficit, bajo en hidratos que durante la semana te vacías, y el fin de semana se pasan la dieta por el porro, claro, el lunes pillan una retención brutal y digo, ¿qué has comido? Pues nada, un plato pequeño de paella, una carne a la brasa, eh, claro, pero son platos que van cargadísimos de sodio. Imaginaos el efecto que tiene sobre la cascada RAS, ¿no? Entonces, eso eso al final eh, es malísimo, ya no, ya no a nivel físico. A mí me da igual que el tío esté retenido, eso me da igual, pero imaginaos a nivel, pues eso, renal, cardiovascular, etc. ¿no? Mira, eh, nadie nadie dice que la, la, la, sobre la importancia del sodio que tiene a nivel anabólico como transportador de, de muchos elementos proteínas. La contracción y muscular vale. y lo que Pero quiera. yo invito a, a cualquier persona... Eh, que coja su dieta típica culturista, porque esto es un problema de culturismo, de hipertrofia, de musculación, al final, o, o va respecto a eso, y, eh, y, y, co, y coja toda su alimentación diaria, eh, eh, claras, huevo avena, arroz, pollo, pavo, salmón, aceite, en general, la dieta culturista, ¿no? Y que sume el sodio. Y, y que sume el sodio de todos esos alimentos sí. sin echar sal. Llegas a los 2.500, 3.000 miligramos de sodio. Y, te, y como comas tecina o comas eh, jamón o lomo, ya te ha pasado. Efectivamente. es que Mira, eh, hace poco, eh, yo cada vez que más músculo pone un trocito de, a lo mejor, un curso que, que he dado, ¿no? Pff, me he hecho las manos en la cabeza, ¿no? Hace poco puso en, en mi Instagram, eh, en el que yo personalmente, personalmente, eh, no recomiendo comer... Eh, hidratos de carbono almidonados en la cena, ¿vale? En la cena. Siempre en forma de vegetales, puedo añadir cuatro tortitas de arroz, es decir, que al final sean carbohidratos de muy bajo índice glucémico, que no alcancen los 50 gramos total, contando a lo mejor yo meto un lástima, yo meto un yogur, todo, todo el hidrato, ¿no? Que al final no meter hidratos directos, ¿no? Y claro, sí, hay no un tipo grande de insulina. Eso es. Es más, con el CGM prácticamente es que casi no se eleva, ¿no? Una gran sí. cantidad de vegetales, incluso hay veces que meto dos o tres tortitas de, de maíz, de arroz, pero no directamente, ¿no? Claro, y me llovieron, ¿no? me llovieron críticas con... Bueno, no, esto, la mayoría de preparadores lo meten y eso no tiene nada, nada, nada que ver y, no, y, y me compararon más Jansen y que lo mete y mira a los que lleva y... y barbaridad Pero Jansen no, Janssen no, no es igual a la salud. <ríe> no, no, no, ya, ya, ya, ya. Pero bueno, yo casi nunca entro en redes sociales. Al final, no ven el contexto, el contexto de todo, ¿no? El contexto de todo. Y yo al final, como he sido un gurú de la salud, ¿vale? Y, estoy mu y hablo muchas veces... Sobre el, los excesos de fósforo, los excesos de metionina, muy común en nuestro deporte. Ya no hablo sobre la suficiencia, sino al final, eh, si metes eh, cualquier persona eh, fósforo en el Google, va a ver el, el, el, el, el, el, el caso de, de mortalidad que tiene durante, durante el tiempo, ¿no? El exceso de metionina, ¿no? En general, ¿no? Pues entonces, en este contexto, lo, lo que se hablaba era de. Eh, contemplando que la mayoría de problemas cardiovasculares, la mayoría de infartos, se producen entre las 4 o 6 de la mañana, que es cuando hay ya un, un exceso acumulado de sodio en la sangre por el día, donde además, pronunciado por un pico de insulina más alto, puede llegar a repercutir, no quiere decir que te vayas a morir, durante puede repercutir al que tengas un problema, un hito, un infarto, si además eh, tiendes a ser una persona que pesa 100, 120 kilos de músculo. ¿Vale? Ese es el contexto. La salud. Claro, muchos lo pillan como eh, eh, con el objetivo muscular, el objetivo de, de, de resultado ¿no? A nivel de culturismo, de competición claro. Y es que muchas veces hay que saber el contexto de dónde estamos. Entonces yo desde siempre en ese concepto eh, he preferido si hay que meter más cantidad de carbohidratos meterlo en otras comidas en el día pero en la noche siempre elevar las grasas, las proteínas moderadas y los hidratos de carbono al mínimo. No quiere decir que no comas hidratos de carbono, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa, esa forma de, sí. de, de hacerlo bajo ese contexto. Raúl, al final, hoy día, por desgracia, parece que no se tienen en cuenta todas estas variables, ¿no? Que has dicho 4 o 5 de la mañana, el mayor nivel de mortalidad. Y de hecho, es que vamos otra vez a la práctica. Eh, a ti te habrá pasado también. Estás eh, en plena dieta de precompetición, esa noche de antes has comido más de la cuenta, encima algo rico en sodio, te levantas a orinar a las 4 de la mañana, te miras la mano... Es que a mí me ha pasado. Y te ves los dedos que dices, tío, ¿qué ha ocurrido aquí? Ya te miras la cara y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y es verdad que luego, a las 10 de la mañana, no te ves igual. Ya, ya has soltado ese líquido, ya esa retención. Entonces, al final, basándonos un poco en lo que estamos viendo, igual que en la espuma en la orina, incluso el olor de la orina, el color de la orina, son indicios de que algo puede estar fallando. Y luego, eh, algo que hemos comentado antes y no hemos terminado de profundizar, eh, la famosa moda de incluir sodio en la bebida de intraentrenamiento, que luego, además, a mí me da esta cosa, porque me han llegado chavales que les he dicho, grámame un vídeo midiendo esa cantidad de sodio y no usan una báscula de precisión porque la gran mayoría de chavales no, no hilan tan fino. Y claro, para pesar dos gramos de sodio en una báscula normal cuatro O cinco, diez, o seis. No, o diez gramos, Andreu hasta diez gramos. Mira, sí, sí, sí, eh, una de café. os vale. voy a poner... Eh, yo, yo, siempre, yo soy transparente, ¿vale? Me gusta siempre eh, hablar la realidad Oye, porque son anécdotas, creo que a la persona no, no, no, no le importa y al final, oye, a, a, aprende, ¿no? Y me pasó el caso, bueno, aparte, me parece una barbaridad esto, esto de, de, de incluir una cucharada de sal antes de entrenar, bueno, aparte es que te mueres de sed prácticamente, es que no, no, no, te no, hidrata, no, no para, no para hacerlo. ¿no? Exactamente, te deshidrata. Me pasó con, con Jorge, con, con Tabet, ¿vale? En, en su preparación, ya sabéis que yo no soy preparador como tal, pero sí me gusta, si llevo a alguien, pues disfrutar un poco del culturismo como si fuese mi preparación. ¿no? Y llegamos a un momento en el que, bueno, Jorge es muy metódico, Jorge lleva una báscula y se pesa la sal, ¿vale? Como hemos hecho muchos, ¿no? Y me parece muy bien. Eh, recuerdo que, bueno, eh, me dijo que tomaba una cantidad de sal por comida y yo le dije, no eso no, eso no puede ser, eso no puede ser, Jorge, no me lo creo. Es imposible. Y me dijo, coño, esto lo llevo yo haciendo muchísimo tiempo. Digo, no me lo crees. Y me dijo, tengo la báscula. ¿Me peso la sal que yo le he hecho una comida y se la he hecho? Yo creo que si nos está viendo nos ve, se, va, se estará partiendo el culo. Y yo digo, mira, hazlo. No, y me dijo, efectivamente, Raúl, yo llego a los 3-5 gramos de sal por comida. Y yo dije, madre mía, qué barbaridad. Y mira, esto al final eres joven y no te va a repercutir en nada. Pero, desde desde unos años, claro. Al final, el, el sodio tiene su importancia, pero al final tú no vas a encontrar sodio, vas a encontrar cloruro de sodio. Al final, el cloruro eh, tiene un pH ácido por una parte, por muy alcalino que sea el sodio, al final es, un, es veneno, el cloruro es, es, es veneno, al final. Y bueno, al final, mira, son cosas que se cogen, yo creo que lo importante de un atleta cuando coge un preparador, como dijo, como dice Jorge, dice yo te he cogido a ti para ser longevo. ¿Vale? Claro, eso es lo más importante. Yo no te he cogido aquí para ir 10 veces a la Olimpia, para, y, para Raúl, disfrutar y ser longevo en esto, ¿no? Y, y fíjate qué anécdota. Algo que la gente tampoco entiende es que no hay un depósito de sodio como tal. Es decir, Perfecto. tú el, la glucosa, tienes un depósito, ¿no? Que son tus depósitos de glucógeno, ¿no? A nivel muscular y a nivel hepático. Entonces, cuando tú lo necesitas, el cuerpo los libera, ¿no? O los gasta en forma de energía para poder rendir. Pero es que el sodio, el sodio está en sangre. Y el, lo que lo va regulando es el riñón. Es decir, si tú estás metiendo de repente una sobrecarga de 2 gramos de sal, lo que vas a hacer es forzar a que el cuerpo la elimine. Y en el momento en que el cuerpo no lo pueda eliminar, vas a tener una sobrecarga hídrica porque vas a retener más agua, va a generar un aumento de la tensión arterial... Y al final, a la larga, vas a tener problemas claro. eh, pues, sí, sí, sí. de, pues, cardíaca, insuficiencia renal, etcétera. Los edemas, todo ese tipo de cosas. Es sí, decir, sí, no hay un depósito. Es que la gente se piensa que hay un depósito de sodio como tal, que el cuerpo de repente dice, ala, voy a liberarlo porque hay que hacer contracción muscular. No, la, el, el sodio son los niveles de sodio, igual que los de potasio, igual que los de magnesio, igual que los de calcio. Son los niveles, los, los electrolitos, a nivel de, de electrolitos, y el cuerpo tiene sus propios sistemas para regularlos Es decir, si bajan los niveles de sodio, pues ya hará el riñón algo para reabsorber sodio y que esos niveles eh, aumenten, pero es que no es necesario esas sobrecargas, no sé si estarás de acuerdo conmigo en ese sentido, con, con el concepto que creo que tiene la gente erróneo sobre lo, el depósito de sodio. De Andreu, Totalmente, pero si es que esto lo hemos hablado mil, mil veces, si el error es en, la, en, en, en reflejar en redes sociales la superimportancia que tiene el sodio respecto al anabolismo y a la salud, si ahí nadie, nadie lo duda, pero es que que no hace falta tomar una cantidad de sodio súper extra Exacto. para llegar a eso, que es más perjuicio es que, que, que beneficio. Raúl, para asimilar bien los nutrientes durante el entrenamiento y sentir contracción, es totalmente absurdo defender eh, la introducción de grandes cantidades de sodio. Yo, de hecho, luego contaré una anécdota porque me gustaría tratar con el siguiente invitado el tema de las puestas a punto y demás, pero eh, okay. por dar una pincelada. Un chaval, un competidor, además de bastante renombre, que me llegó... Y estaba, bueno, claro, eh, últimamente está muy de moda el medir la sal, ¿no? Esto lo hablé contigo, Raúl, el decir, no, mira, lo normal es 6 gramos de sal al día. Y luego no son 6 gramos, son 10, pero bueno, 6 gramos de sal al día. Y luego hay una etapa en la cual eh, se va jugando con el agua y el sodio. Y hay una carga de agua junto a una carga de sodio. Bueno, pues este chico acabó tomando veintitantos gramos de sal pesada al día. Que luego sería más, si le sumas lo de los alimentos, unido a cerca de 10 litros de agua. Es una auténtica pasada, porque de un campeonato no te va a ocurrir nada. Ahora, si ese chaval enlaza tres campeonatos y por desgracia su organismo falla, va a tener un problema muy grave.